Hola, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video vamos a hablar hoy sobre la Universidad Domingo Sabio. UPDS, creo que así también le dicen. Les voy a comentar, tengo datos actualizados. Es una universidad nueva, así que hoy vamos a hablar. Así que antes de comenzar este video, por favor, por favor no olvides de dejar ese hermoso like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada y así me ayudas Y de comentar este video y compartir con todos tus seres queridos Y también no olvides de seguirme en mis redes sociales como en Instagram que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto Así que comencemos con este video Bueno mi gente, aquí tengo información importante para todos los que quieren estudiar medicina en la Universidad Domingo Sabio. Aquí yo les voy a leer la información, no voy a opinar acerca de la universidad porque no conozco la universidad y aparte que es nueva la universidad. En el 2017 se inauguró recién la carrera de medicina, así que aún no hay nadie graduado de la universidad. Quiero comentarles un poco de esta universidad. Y ustedes saben, quienes toman la decisión son ustedes, si les conviene. Tengo precios actualizados para este 2021, porque yo sé que muchos ahora están desesperados buscando universidades eh, para ver cómo hago, qué hago. Inclusive tengo acá información ¿Qué documento se pide para los extranjeros y también para las personas de Bolivia de mi país que quieren estudiar medicina? ¿no? Aquí tengo las preguntas que ustedes frecuentemente me hacen, aquí se las voy a dar. Yo estuve investigando por ustedes, así que por favor no te olvides de regalarme ese like que ayuda muchísimo. ¿Por qué estudiar medicinas con nosotros? Ellos dicen, ¿no? Eh, Ingresos sin vestibular, esto es lo que muchos me preguntan, examen de admisión. Saben que en la Universidad Católica pues se toma el examen de admisión, es la única. Luego las universidades Udabol, Unifran, Ucebol no tienen ese examen y también acá en la UPDS no se da. Esto puede ser beneficioso para los que quieran estudiar ahí y no dar examen. Estudio personalizado, dice que tienen una infraestructura moderna y tecnológica de punta docentes con experiencia, plataforma virtual, también tienen eh, más de 7100 horas de carga horaria, que no incluye lo que sería la rotación, o sea, del de internado ni el SRO, que es provincia, como le decimos en Bolivia, ¿no? Eso es lo que ellos dicen. Ahora, documentos de admisión, que esto es muy importante para los eh, extranjeros y también para los estudiantes nacionales. Para los estudiantes nacionales, no se preocupen que yo acá le voy a dejar la imagen, me voy a hacer un ladito para que ustedes vean. Para los estudiantes nacionales se necesita certificado de nacimiento, fotocopia simple de carnet, fotocopia legalizada de diploma de bachiller, que esto ya lo saben la mayoría, ¿no? Y una fotografía 4x4 fondo azul para los nacionales. Ahora, para las personas extranjeras, porque sé que en mi canal me ven mucho de Perú, que mando un... Un enorme beso para ustedes. Continuemos, no lo hagamos largo. Estudiantes extranjeros. Acá eh, dice que se le pide o fotocopia o original del certificado de nacimiento debidamente legalizado o apostillado. Todo documento que ustedes vayan a traer fuera de su país tiene que estar legalizado o apostillado para que esto tenga la legalidad posible. ¿no? Luego le van a pedir una fotocopia de célula de residente o fotocopia del pasaporte con la visa eh, de estudiante, ¿no? Espere un poquito, aquí le voy a explicar un poquito sobre eso. Fotocopia legalizada del diploma de bachiller y la resolución administrativa de homologación. Esto lo tienen que hacer en sus países, ¿ya? Esto diploma de bachiller quiere decir la diploma que, que dice que ya ustedes culminaron todo el año escolar, ¿no? Esto lo van a hacer allá. Ahora, esto es muy importante. Yo sé que muchos me van a decir, pero David, tarda mucho los papeles para sacar una visa de estudiante entonces aquí dice podrán inscribirse provisionalmente por un tiempo de un semestre o sea son seis meses que tienen el tiempo para ustedes entregar estos documentos con la resolución de convalidación de estudiantes dice no entonces esto van a tener un tiempo para ustedes hacer todo este documento así que ustedes pueden inscribirse y luego tienen seis meses para llevar todos estos documentos que ellos les van a pedir. Que no son mucho, ¿no? Visa de estudiante y su diploma. No necesitan más. Esto es otro, otra cosa importante. El costo de inversión. ¿Cuánto ustedes van a pagar? Sé que muchos se preguntan de valores. Así que yo lo he puesto en dólar. Ya ustedes lo van a convertir en sus monedas locales. Así que también le dejo la imagen aquí para que ustedes vean. Plan. Pago en cuotas. O sea, si quieres pagar mensualmente la carrera. Sale 1,190 bolivianos mensual. ¿Qué quiere decir eso? En dólar lo voy a convertir. Da 172 a 173 dólares mensual que vas a pagar en la carrera de medicina, ¿ya? Si quieres pagar el semestre al contado, ¿qué quiere decir al contado? O sea, a los seis meses pagarlo. Tienes un descuento, obviamente, vas a pagar 5,653 bolivianos. Eso quiere decir que es un valor de 822 dólares. Eso sería por los seis meses, ¿ya? Ahora, hay personas que siempre me preguntan, David, yo quiero pagar toda la carrera de medicina, o sea, completa. Eh, la carrera al contado, o sea, los cinco años, sin contar el sexto año que ahí entra el internado rotatorio, el examen de grado que aquí se da, en esta universidad se da el examen de grado y eh, solamente 5 años vale 47,600 bolivianos, que eso equivale a 6,916.52 dólares, ¿ya? Eso vale la carrera a los 5 años. Ojo. Yo ahí yo no recomiendo pagar, eh, o sea, todo el año por el hecho de que a veces tú no sabes cómo te va a ir en la materia, si lo vas a pasar. A veces, no sé, te retrasas o pierdes o tú quieres, ¿qué, ¿qué te puedo decir? A veces tú quieres como que, no sé, a veces se te ocurre cambiarte de universidad o volverte a tu país. No sé si ellos devolverán el dinero, así que ya es otra cosa, ¿no? Eso no sé, así que solamente es una... Una opinión que te doy. También el internado rotatorio es como todas las universidades. Ustedes saben, es el sexto año. Tienen que hacer tres rotaciones. Que son cirugía, medicina general, eh, pediatría y ginecología. Y entra ahí también lo que sería el la provincia, que son tres meses, ¿no? Como yo les digo, esta universidad del 2017 recién se inauguró la carrera de Medicina. Solamente hay Medicina en Santa Cruz de la Sierra. Se da examen de grado, como les digo. No hay valor aún porque, como les digo, no hay graduados aún. Muchos me preguntan, ¿cuánto es el costo de la rotación del internado rotatorio? Porque se paga. Aquí dice que el costo por cada rotación es de 100 dólares al mes por estudiantes, los cuales deben pagar los diferentes hospitales. O sea, esto, eh, ustedes no van a hacer el pago a la universidad, sino que estos van a hacer el pago a lo que serían los hospitales, ¿no? El inicio de clases para la Universidad Domingo Sabio es el 8 de febrero. O sea, si quieren inscribirse, quieren más información, pues entren a lo que sería a la página de la Domingo Sabio para ustedes eh, saber más, es upds.com, así lo van a encontrar, ya, a ver qué otro más puedo decirles. Ahora, ya que les dije estos datos, es importante recomendar que ustedes son los que toman la última decisión, esto es importante porque es lo que van a estudiar, lo que van a elegir. Sé que mucho les importa, eh, es importante saber el valor porque yo sé que las personas que vienen de afuera pues van a gastar un poquito más con dónde alquilar, dónde vivir, cómo comer, cómo moverse y, y todo eso, ¿no? Entonces, una cosa que yo pregunté, que, que todo mundo me pregunta, David, ¿pero cómo va a ser esto del COVID? ¿Va a haber clases normal? Sí. Hace poco eh, conversé y me dijeron que las clases iban a ser presenciales, iban a comenzar el 8 de febrero. Y como les digo, no, personas extranjeras que quieren venir solamente tienen que venir, presentarse, inscribirse, traer estos documentos como su pasaporte y su bachillerato. Y si no tienes todo completo, pues eh, te, te van a dar como seis meses el primer semestre, ¿no? Para que tú te organices y puedas entregar todos estos documentos que tú necesitas, ¿no? Otra pregunta que es muy común. David, yo estoy estudiando en otra universidad, ya sea la Ocebol, ya sea la ODABOL, UniFrance o otra universidad. Ustedes pueden ir y cambiarse a la universidad UPDS. Yo les pregunté si tiene un costo el cambio, hacer, un hacer el cambio de universidad. Ellos dijeron que no tiene costo, no tiene ningún costo. Ojo, eh, pero me convalidan todas las materias, David. Ahí va, un punto. Ustedes saben que cada pensum varía mucho de universidad a universidad. Y ellos van a ver las materias que tú llevaste en, este, en otra universidad, van a ver si, tiene, si concuerdan con el pensum que ellos tienen, ¿no? Así que no sé si te convalidarán todo. Otra cosa, no te cobrarán ello pero tú sabes que cuando te sales de una universidad para irte a otra, pues tú tienes que sacar todo el programa analítico de la otra universidad. ¿No? Así que y eso tiene un costo, ¿no? Así que eso ya tú verás con la universidad donde tú estés si quieres cambiarte, ¿no? Y ya les dije, ahorita yo no le puedo decir el costo de cuánto sale el examen de grado, ya porque aún no hay graduados en la universidad. Inclusive aquí les voy a dejar un video, véanlo. Ese es el video que quería mostrarles. En este video ustedes vieron, no cómo es las salas, donde van a hacer las prácticas, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, aquí yo solamente les traigo información acerca de las universidades, porque sé que muchos ahora están. Me están escribiendo desesperados para saber. Si, cuál universidad, cuál les recomiendo. Yo no les puedo recomendar porque son ustedes los que van a optar. Ya yo siempre les he dicho cuál es la mejor universidad para mí. Y los que tienen que tomar la decisión ustedes por, o sus papás, porque ellos son los que van a invertir, ¿no? Porque yo sé cómo es estar fuera de su país. Aquí, por ejemplo, pueden ver el pensu. Este es el penso que yo les quería mostrar y bueno, muchísimas gracias de verdad por ver este video, espero que hayas respondido alguna duda que hayas tenido. Ustedes, personas que están en el extranjero, no pueden hacer nada lejos, tienen que venir a Bolivia, a Santa Cruz, que es donde se encuentra eh, la Universidad Domingo Sabio, para hacer su inscripción. ¿No? Aquí ya yo les pasé los valores para este 2021, cuánto va a costar, ya ustedes deciden cuán, cómo quieren pagarlo. Espero que les haya gustado muchísimo este video, lo hago con mucho cariño para informarles y no se olviden por favor de dejar ese hermoso like, de suscribirse a mi canal y de compartir con todos este video. Nos vemos en un próximo video, chao chao.